El motivo de este paro huelgario a nivel nacional de todos los hospitales del país es eh, con respecto, primero, el aumento del 15% que a muchos médicos no le ha llegado, el incentivo para la en el servicio y el dinero de SENASA que tampoco no le ha recibido, no se está recibiendo. A la vez que quieren cerrar en el hospital en el aperto de instalar el CRUE y, y, y 911,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 Yo soy de la que defiendo este hospital, tenemos casi, yo tengo 28 años de servicio y, te, y el hospital tiene 31 años aquí dando servicio y las comunidades de Guisa, Matalarga, esos sitios vienen aquí y Pontón. El hospital solo, solamente tiene 7 consultorios, como el doctor lo dijo en la otra semana, pero de esos 7 consultorios dan consulta en la mañana y en la tarde. De los 7 hay uno que es fijo de odontología. O sea que nada más tenemos seis consultorios y si ellos nos quitan cinco, ¿dónde vamos a dar las consultas? El CRO en sí no es que vaya a perjudicar al personal, pero en la institución no tiene espacio para cederle espacio a ellos, porque ahí está INESPRE, está eh, el ADI, eh, ¿cómo es? IAD. El IAD, Zona está Franca, zon, el, Zona, Franca. Zona Franca. Hay muchísimas instituciones, pero sin, principalmente Zona Franca no, porque Zona Franca es a nivel sectorial o privada, pero hay instituciones del estado aquí, Inéspre tiene muchísimos vagones vacíos, porque no pone y hay más espacio para que la ambulancia tenga más facilidad para salir a buscar pacientes, porque aquí mira, en esa intersección, cada rato chocan uno cuando uno va a salir, el peligro intercede mucho ahí para una ambulancia salir corriendo de, de esa intersección ahí.